Buenas, eh, mi nombre es Roberto Sotolongo y hoy tengo el honor de compartirles una tremenda información. Primeramente, bienvenidos a Savings Highway Global. Y de antemano quiero decir que esto no es una garantía de salud, ahorros o ganancias. Todos los resultados varían y depende del esfuerzo personal de cada personas. Nuestro CEO, Steve Grishin su misión es ayudar a más de un millón de familias ser libres de deudas. Y eso es lo que todos nosotros como equipo vamos a hacer. Vamos a ayudar a personas a ahorrar mucho dinero y también a generar muchos ingresos para que estén libres de deudas. Y esa es la misión de nuestro CEO de Save Highways y la misión de todos nosotros que estamos siendo parte de la compañía. Saving Highways es una compañía que fue fundada en el 2006. Ya ha ayudado a los socios a ahorrar millones de dólares en ahorro. Ha pagado millones de dólares a sus representantes. Está clasificado como AMAS con el BBB, el Better Business Group. Eh, eh, imagínense, un AMAS, una compañía de 16 años establecida. Tiene negocio de viaje en 141 países. Y es una nueva oportunidad global. Eh, hasta el momento el, hay una gran parte, el gran porcentaje de la, de, la, de la compañía es la comunidad norteamericana, pero ahora estamos comenzando los hispanos y por eso es una oportunidad espectacular para todos nosotros. Aquí la compañía, aquí primero tenemos a Steve Griffin y su esposa, pero... El, a, alrededor tenemos a los líderes experimentados y su junta de consultores con más de 100 años de experiencia de negocios. Así que es un, un gran equipo. Steve es una persona innovadora, siempre está buscando lo mejor, pero él escucha a sus líderes. Y toma decisiones con toda esta junta de consultores. Por eso es el rápido crecimiento que esta compañía está teniendo y solo estamos comenzando. En los últimos seis meses hemos visto grandes cambios, grandes crecimientos y van a haber muchos más. Ahora, primeramente tú puedes ahorrar miles de dólares al año con Saving Highway Global. Puedes ahorrar en tu seguro de auto, seguro de casa, en las compras de tu ropa, equipos de marca... También ahorros en autos nuevos usados, en hoteles, condominios, ahorro en entretenimiento, comida, productos de oficina, tiendas, gasolina, y, bueno, impuestos y muchas cosas más. Y de eso vamos a hablar ahora. Primeramente, en solo seguro de auto y casa te vas a poder ahorrar de 500 a 2 mil dólares por año. Y el 90% de los socios ya han ahorrado dinero en seguros. Tenemos las principales compañías de seguro, como Progressive, Medlife, Travelers, ahí ustedes de la beca de arriba, Kemper. Esto es simple, señores, solo hacer una simple llamada, contactar a la persona y ellos te van a revisar tu seguro, a ver si te lo pueden mejorar. También, eh, si usted quiere comprar un auto nuevo usado, por medio de la plataforma ya hay una persona que más para adelante eh, sale su testimonio, se ahorró 4.000 dólares comprando su auto nuevo. Así que aquí vas a poder ahorrar también miles de dólares con, comprando tu auto. También tenemos ahorro en la gasolina. Y bueno, la gasolina que está subiendo de precio todos los días, pues usted va a poder ahorrar hasta 25 centavos por galón. Eh, en la plataforma de Saving Hydro Globus, usted va a una aplicación, pide una tarjeta, una tarjeta donde va a poder ahorrar, en gasolina. También tenemos un ahorro de 20 a 75% en hoteles. Tenemos más de un millón de cuartos de hoteles, en eh, 141 países, los condominios de 1,500 dólares a la semana. Eh, los vamos a poder conseguir por 300 dólares, hasta 300, un poquitico más, pero muchos por 300 dólares. Yo personalmente he ido a dos. Y he estado en el rango de los 300. Fui a uno en Orlando una semana y también estuve una semana en Forlado, en una de las playas, en uno de estos condominios. Tenemos ofertas de cruceros, renta de autos, ahorros ilimitados. Un inventario de un billón de dólares y ya hemos ayudado a más de 90, 90 millones de personas o de socios eh, a ahorrar dinero en, en lo que es viajes y seguimos creciendo. En lo que es aerolíneas, en la plataforma de ahorro, tenemos también muy buenos precios. Aquí tenemos lo que es eh, las tiendas, donde usted va a poder ahorrar dinero en las tiendas. Y hay personas que le gusta comprar en Walmart, el otro Target, el otro le gusta Costco. Cada cual nos gusta una tienda distinta. Bueno, aquí usted escoja la tienda que usted usa usualmente y va a poder ahorrar dinero. Es más, que tenemos una aplicación en nuestra plataforma que usted la baja en Google Chrome y cada vez que usted va a comprar un producto, le va a decir automáticamente, sin usted que tenga, tener que hacer nada, cuánto te puedes ahorrar con nuestra plataforma. Puede ser una ropa, puede ser un artículo de cocina, de, de música, de lo que sea. Es más, que una persona entró en, en una plataforma que hay de rentas y compras de casa y le salió 5 mil dólares de rebaja si compraba esa casa. Así que esto está espectacular. También tenemos los parques de Disney, Universal, SeaWorld, las rentas de auto. Aquí tenemos ahorros para todos. En impuestos, las personas, también podemos ahorrar todos los socios de Saving Highways hasta hasta 10.000 o hasta más de mil dólares por año. Eh, primeramente, las millas del auto, o sea, de todas las millas que tra trabajando se van a deducir, son deducibles. Las deducciones de tu membresía, la pagues o no la pagues, y ahorita vamos a hablar de eso parte de tu renta, mortgage, teléfono, internet, millas, viajes, suscripciones, comidas de negocio, contabilidad, finanzas, seguro de salud y muchas cosas más. Eh, nosotros tenemos un CPA en la compañía que nos va a dar entrenamiento. Si usted lo hace solo, siempre cuente con su contador eh, porque para que le diga exactamente qué es lo que puede deducir. Pero aquí tenemos un CPA, y es más, es una de las membresías, la Titanium, tienes un compás y una transmisión gratis por persona o por, por socio. Y en, aquí vamos a poder, como les dije, ahorrar entre 5 mil y 10 mil dólares por año. En solo tu primera semana usted va a poder ahorrar de 500 a 2 mil dólares. Es solo registrarse, eh, ponerse en contacto con nosotros, lo vamos a ayudar a que usted ahorre ese dinero rápido, su primera semana. Y aquí tenemos algunos testimonios, como les dije anteriormente, esta señora este, Colia Robinson se ahorró 2.500 dólares en su seguro de auto. También esta pareja, Cornel y Sherita, se ahorraron 2.100 dólares también en su seguro de auto. También tenemos por aquí esta señora, o esta Erika, que se ahorró más de 1.600 dólares en sus primeras días de, en la compañía o en ahorros. Michael Brighouse, le decíamos que teníamos... Eh, un testimonio de un auto. Él se compró un auto nuevo, en 2022, Genesis GB70, y no se ahorró ni mil, ni dos mil, ni tres mil dólares. Se ahorró cuatro mil dólares comprando este auto por nuestra plataforma. También eh, Kevin Clark eh, se ahorró cuatrocientos dólares en este, new, este laptop nuevo XPS 15. Eh, que valía de 1.714, 2.149 le salió 1.714, eso se ahorró un 20%, 435 dólares con eh, entrega gratis. Y todo esto lo vas a encontrar por la plataforma. Aquí tenemos muchos testimonios de la comunidad norteamericana, que son los que comenzamos pero ahora comenzamos los hispanos y vamos a tener muchos testimonios de nosotros en las próximas semanas. Ahora tenemos una pregunta importante para usted. ¿Quiere usted ahorrar de 500 a mil dólares tu primer mes? Señores, si la respuesta es sí, es sencillo. Solo habla con la persona que te invitó, regístrate y vamos a ayudarte a ahorrar esos 500 a mil dólares en esta plataforma, en todos los ahorros que tenemos. Aquí tú siempre vas a ganar porque tienes el 100% de devolución garantizada en tus primeros siete días. Quiere decir que si en 7 días no te gusta, a ti se te va a devolver tu dinero. Así que no hay manera de perder, aquí es gana o gana. Y aquí están las tres membresías que tenemos. Tenemos la oro, platino y titanio. La oro son 20 dólares mensuales. Es tu plataforma de, de ahorro. Eh, vas a poder ahorrar en todo lo que hablamos anteriormente. Y la plataforma de descuentos en viajes, donde vas a poder ahorrar en lo que es hoteles, condominio, todo lo que hablamos, todo lo que es viajes y ahorro. vas a poder eh, ahorrar. Y también vas a poder participar en el plan de compensación de la compañía por invitar a más personas a ahorrar dinero, también te van a pagar. Así que aquí definitivamente siempre pagan por ayudar. Y eh, no es la membresía más chiquita, yo siempre recomiendo las otras dos, pero si no tienes ni 100 ni 199 dólares, lo más importante es posicionarte porque estamos comenzando y, eh, y después te voy a explicar lo importante que es posicionar. Después tenemos la membresía de 100 dólares, que es la platino, 100 dólares mensuales. Eh, tiene lo mismo que tiene la de oro, los descuentos en viajes, los descuentos en ahorro, pero también tiene un plan legal, donde tienes consulta de abogados gratis, testamento, si quieres llenar una forma gratis, eh, de forma como si quieres rentar una casa, <coughs> o cualquier documento legal también te va a ayudar. Tenemos también asistencia de viaje global, y eso es eh, interesantísimo porque... Es gratis y si uno tiene un problema de un accidente en otro país, pues te, te traen a tu país de origen. Eh, tiene muchas cosas ese eh, servicio también. Y el sistema de mercadeo platino, que creo que es lo más importante que tenemos, es un sistema que cuesta eh, más de 50 dólares mensuales. Aquí lo tenemos gratis con esta membresía, con la platino y con la titanio. Y es un sistema que va a trabajar para nosotros. Y ahorita vamos a hablar eh, de, de, del sistema cómo trabaja. Y también tenemos todas las oportunidades en Save Highway world Globo como la reducción de facturas personales y de negocios, donde usted va a ganar dinero ayudando a otras personas a ahorrar. Usted también va a ganar con el plan de salud, con la reparación de crédito y con tu tienda de servicios. Y más para adelante vamos a hablar de eso. Y bueno, en la membresía Titanium hay más. Tenemos todo lo que tiene, la obra y la de platino, pero aparte de eso tenemos un suite de beneficios y un, una plataforma de eventos solo para Titanium y descuentos especiales. Los beneficios extra de los titanios, descuentos dentales con ECNA eh, para dentista espectacular, tengo descuentos en visión, en prescripciones médicas, el 24 horas telemedicina también gratis, 24 horas asistencia en carretera, como la AAA, una línea de consultoría financiera para los titanios, un incontaje gratis y el fileo, o filing por un CPA, y consultoría sobre reparación de créditos. También los Titanium tienen un entrenamiento trimestral donde vas a aprender con los expertos eh, prioridad en los asientos corporativos, reconocimiento en el club de fundadores. Eh, muy importante, si usted quiere ser fundador de Titanium, hasta el 30 de este mes, eh, cuando compra la membresía Titanium, invierte en la membresía Titanium de 200 dólares, usted es fundador. Esto va a ser solo hasta abril 30, 2022, este mes. Y como Titanium vas a poder ganar ingresos ilimitados de bonos de constructor de mil dólares. Y ahorita vamos a hablar de eso también. Y como les dije ahorita, una vez en la vida, la oportunidad de ser fundador Titanium. Ahora, si usted ya quiere comenzar ahorrando de cinco mil a dos mil dólares a diez mil dólares por año, pues señores, inscríbase y, y vamos a ayudarlo a que usted ahorre ese dinero. Pero. Si usted quiere ganar dinero también, no se inscriba todavía para que escuche esta parte. Si la respuesta es sí, escuche esta parte porque se va a emocionar mucho más como lo estoy yo en este momento. Y vamos a introducir esta gran oportunidad de Saving Highway Globos, donde usted puede ganar de 10 maneras. Sí, usted hace un trabajo y va a poder cobrar hasta 10 formas de pago. Esto definitivamente ningún trabajo, ningún trabajo regular, vas a hacer una cosa y te van a pagar 10 veces pero aquí sí te lo van a hacer y las formas de pago, primero voy a nombrarlas una por una y después voy a explicar un poquitico en las siguientes láminas. Tiene 100% de bono de ingreso rápido, 500 dólares de bono de acción rápida, 1000 dólares de bonos de equipo de constructor ilimitados. 25% para de los directos en el ingreso residual. Refieres 4 y la tuya es gratis. Ingreso residual mensual. Una matriz forzada de 3x2, ahorita vamos a hablar de eso. Eh, el matching bono ilimitado del 10% de todos tus directos. Rango de liderazgo, premios, eh, número 8, ingresos rebajando facturas de negocio. Número 9, ingresos sobre tus eh, servicios en la tienda de Savings Highway Global en tu tienda. Donde cada vez que tengas un cliente te van a pagar el 5% compartiendo las ganancias de la compañía. Y estos son los líderes que lleguen a los números grandes, los primeros en llegar, van a compartir el 5% de las ganancias de la compañía. Primeramente, vamos a, a empezar con el ingreso rápido. Una persona ingresa al negocio y hay tres membresías: 199, 100 y 20, oro, platino y titanio. Bueno, te van a pagar siempre el 50%. Solo si tu referido es titanio, Entró con 199, te pagan 100. Entró de platino con 100, te pagan 50. O entró oro con 20 dólares y te pagan 10. ¿Cuántas personas usted puede referir directamente? Las que usted quiera. 10, 100, 1000 eh, personas, los que usted quiera directo, usted puede recibir y siempre te van a pagar ese 50%. Ese 50% te lo van a pagar 7 días después. O sea, a los 7 días ya la compañía te va a pagar ese dinero. Para ese 100%, ese eh, comienzo rápido, no solo te pagan el 50% en el primer nivel. Si a ti que lo registraste, te pagan el 50%. Pero el segundo nivel te pagan el 10% y del tercero al décimo nivel te pagan el 5%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, tú registraste a José y te, José empezó con una plata y unos 100 dólares y a ti te pagaron 50 dólares. Ahora José registró a María... Y a José le van a pagar los 50 dólares, el 50%. Pero a ti, que ese es tu segundo nivel, te pagan el 10%. El 10% de 100 son 10 dólares. A la María, registra a Pedro. Y a ti, que Pedro sería tu tercer nivel, te van a pagar el 5%, que sería 5 dólares. Y así sucesivamente te van a pagar 10 niveles. Ahora, esta tabla es un ejemplo de que cada persona solo va a registrar 3. Usted puede registrar todo lo que quiera, pero son 3 por persona. Así que en tu primer nivel tienes 3 personas. Eh, de, de 100 dólares cada uno, vamos a poner el ejemplo de Platino, que es el que está en el medio, es el siempre el del medio, ¿no? eh, entonces re, registrarte 100, 100 y 100, 300 dólares, y te van a pagar el 50%, que son 150 dólares. Ahora, en el segundo nivel, esos tres registran 3 y te van a pagar 90 dólares más. Y en el tercer nivel, si los 9 registran 3 cada uno, son 135 dólares más, y 405, y 1215, y esto se va triplicando. Señores, en solo 7 niveles, usted puede generar 16 mil dólares en el platino, 33 mil dólares en el titanio, y si todos son oro, 3300. Usualmente en 7 niveles estaríamos hablando de 16 mil dólares si combinamos los tres, porque este es el del medio. Ahora, déjenme explicarle estos 7 niveles. Usted, esto se puede hacer en 7 semanas, en 7 meses, en un año. No importa en qué tiempo lo hagamos. Ahora, si usted su primera semana registró tres y el, eh, la segunda semana ayuda a esos tres a registrar tres, ya tienes nueve y así lo hace sucesivamente. En siete semanas puede haber ganado este dinero, cualquiera de estos tres o una combinación. Ahora, si lo hace en siete meses, es lo mismo. Eh, usted puede ganar este dinero también. Así que todo depende a qué paso usted quiere ir, pero el dinero está en la mesa. Solo hay que trabajarlo para recogerlo. Ahora, la compañía, aparte de ese ingreso rápido, hizo un ingreso de acción rápido para que en tu primer mes puedas ganar más dinero. Y puso unos bonos. En la, estos bonos son para las posiciones platino y titanio. Platino son todos los de 100 dólares y titanio son todos los de 200 dólares. Ahora, si tú eres un platino y registraste tres platinos, en tus primeros 14 días te pagan un bono extra de 100 dólares. Y si tú eres titanio y registraste tres titanio en los primeros 14 días, te pagan un bono extra de 200 dólares. Entonces, vamos, de nuevo, vamos a repetir: platino. Registraste tres personas de 100 dólares cada uno, eh, son 300 dólares, te pagan 50 por cada uno, te van a pagar 150, pero también te pagan ese bono extra, o so por tres directos, te pagaron 250 dólares si lo hiciste en 14 días. Ahora, si eres titanio, entraron tres personas titanio. Y te van a pagar 100 dólares por cada uno, son 300 dólares. Aparte eso te dan un bono de 200 dólares y por esas tres personas que registraste te pagan 500 dólares. Pero la compañía hizo algo mejor todavía. Dice, bueno, vamos a ayudar a estas personas a que ayuden a crecer su equipo y vamos a pagarle otro bono. Entonces, cuando estas tres personas ayudan a tres cada uno, en 30 días, esto, esto se tiene que hacer en 30 días le dan un bono de 500 o 1,000 dólares. Y aquí lo vamos a explicar más fácil. Esta es el, el, la membresía eh, Titanium. Usted registró a tres personas y esos tres registraron tres cada uno en 30 días. Tres y nueve, 12 personas en tu equipo, como Titanium te ganaste 1,000 dólares. Como platino, si hiciste lo mismo, tres platinos, eh, tres, estos tres son tres platinos y estos tres, tres y tres son titanio. Es eh, de copa platinos también. Tres platinos aquí, tres platinos, tres platinos, tres platinos. Son total 12 platinos. Te ganaste un bono de 500 dólares aquí, la mitad. Así que son, si tienes el 3 y el 9, 12 eh, titanio, te ganaste 1.000 dólares. 3 y 9, 12 platinos, te ganaste 500 dólares. Prefieres cuatro y no pagas más. Uh, si usted invita a 3, 9, 27, no va a pagar, porque eso se va a pagar solo. Pero, para, por ejemplo, si usted es oro y refiere cuatro membresías oro de 20 dólares, ya cada uno le va a pagar 5 dólares, o 5, 4, 20, y ya su membresía es mejor que gratis, porque esas cuatro personas van, eh, cuando pagan, va a ser el fondo de su próximo mes. Y lo mismo pasaría con Titanium y con platino Ahora vamos a ir a los ingresos residuales y vamos de nuevo a a la matriz de siete niveles. Acuérdense que la matriz de ingresos residuales es 3 por 12, quiere decir que hay 12 niveles de profundidad. Aquí solo vamos a enseñar siete. Después te voy a pasar rapidito la de 12 para que no te asuste cuando ves mucho dinero, pero vamos a, a trabajar con siete niveles. Entonces, bueno, una matriz forzada primeramente es que en, en los directos te puede traer el número de directos que quieras, pero en la, en la matriz de ingresos residuales forzada porque las líneas se van llenando. Quiere decir, en, la primer, en el primer nivel solo caben tres personas. En el segundo solo caben nueve, en el tercero solo caben 27. Entonces vamos a suponer que usted es un líder y usted solo invitó 40 personas. Entonces, 40 personas, usted solo va a llenar tres en el primer nivel. Vamos a suponer que todos sean platinos, puso tres en el primero, nueve en el segundo y 27 en el tercero. Y todavía queda una más para el cuarto. ¿no? Entonces ya usted solo llenó estas esta, Tres niveles, pero ¿qué pasa? Estos tres que cayeron en el primer nivel ya van a tener tres y nueve personas cada uno porque todas las puso usted. Eso Hay un spillover, un derrame y por eso es muy importante, aunque sea con 20 dólares posicionarse, porque si usted entró con 20 dólares y le caen eh, dos platinos o dos titanios, usted va a ganar 5 y 10 dólares por cada una de esas personas. Así que con lo que pueda, si tiene 20 dólares posiciones, son los 20 dólares cuando empiece a ahorrar dinero o ganar dinero. Haga el upgrade a 100 y a 200, pero posiciones. Bueno, volviendo al ingreso residual, señores, esto como les dije, se puede hacer en 7 semanas, son 7 niveles, puede hacer un nivel por semana, el primer nivel invitaste a 3, después 9, 27, 81, o lo puedes hacer en 7 meses, o lo puedes hacer en un año, dos años, no hay eh, presión ninguna. Pero cuando usted llena estos 7 niveles, si todos son oro, está ganando 3,276 dólares, todos los meses. Si todos son platinos, estás ganando $16,280 dólares todos los meses. Y si todos son titanio, son $32,670 dólares por mes. La mayoría de las personas van a estar en esta membresía. So yo les diría que la averaje sería más de $16,000 dólares por persona cuando usted llegue a, esta, a llenar estos siete niveles. En el tiempo que sea, señores, en nuestro negocio, en nuestro trabajo, cuando usted cree que en un año podremos estar generando más de 16 mil dólares mensuales? La mayoría de nosotros la respuesta va a ser no. Entonces aquí tenemos una oportunidad que haciendo un esfuerzo por unos meses podemos crear estos ingresos residuales y es un cambio de vida. Es cumpliendo lo que nuestro CEO quiere es librar a las personas de problemas financieros y en eso es lo que vamos a trabajar. Ahora, aquí estamos hablando de siete niveles. Le voy a enseñar rapidito. Aquí se pueden generar millones de dólares. Aquí Chile eh, income. En la de oro, 12 niveles, estaríamos hablando más de 9 millones de dólares mensuales. Hay mucho dinero. No quiero ni hablar mucho de eso porque yo mismo me asusto. Pero bueno, hay más dinero. Porque cuando usted invita a sus directos, vamos a suponer que usted tiene 10 directos. Y cada directo suyo está ganando 1.000 dólares pues te van a pagar el 10% de lo que ganan tus directos. So, si los 10 están ganando 1,000 dólares, te van a pagar 100 por cada uno. 100 por 10 te están ganando 1,000 dólares por lo que están ganando tus directos. Por cada uno te van a ganar el 10%, el 10% de 1,000 son 100. 100 y si tienes 10 directos que ganan 1,000 dólares, te ganaste 100 por 10, 1,000 dólares también. Ahora, si tienes un número de directos y ellos están ganando 100 mil dólares mensuales, pues te vas a ganar el 10% de eso también, y podría ser 10 mil dólares mensuales, solo el por ciento de lo que están ganando tus directos. Y esto es aparte de todo lo demás que hay en la compañía. Esto no está bueno, esto está espectacular. Hay muchas más posiciones, hay más pagos, eh, ya eso después lo vamos a explicar en un plan de compensación. Pero aquí en la Senior Vice President te pagan $5,000 una vez cuando llegas a esa posición, $2,000 mensual y así sucesivamente. Pero vamos a concentrarnos en comenzar. Tenemos mucho trabajo que hacer para llegar aquí a estas grandes posiciones y hay mucho dinero por colectar. También te estos relojes espectaculares con diamantes, eh, Watch, eh, eh, relojes súper costosos. Ahora vamos a hablar, si usted lo que quiere es trabajar, pues también puede trabajar. Bueno, con el sistema de mercadeo que va a hablar ahorita, van a, van a invitar personas que lo vamos a ayudar a cambiar su vida Pero en este sistema eh, vas a poder bajarle la factura a amigos y a negocios y por eso te van a pagar. Cuando eh, La compañía, vas a hacer un appointment con pues, la compañía, con una persona en la compañía y lo vas a conectar con tu cliente, puede ser de negocio o puede ser una persona. Y él va a enseñarle sus bills o sus facturas de celular, internet, satélite, eh, si tienen un payroll, eh, si un procesador de tarjeta de crédito, sistema de seguridad, servicios de, de web, información tecnológica, suscripciones, todos los gastos que tenga esa persona. Esta persona, eh, este experimentado en reducciones de facturas, va a comenzar con ello y va a rebajarle las facturas. Ya tenemos un ejemplo de un Papa John's o cuando fueron varias franquicias de Papa John's una persona los contactó, aceptaron hacer este trabajo y les rebajaron 62 mil dólares en biles, en, en facturas. ¿Qué pasó aquí? Bueno, eh, el, el Papa se ahorra la mitad, ahorró 31 mil y el, el, la persona que lo, lo recomendó se ganó el 10%, 6 mil 200 dólares por solo recomendar un negocio. A que le revisen sus vidas. Así que aquí podemos visitar de negocio en negocio y esto es un trabajo que se puede ganar haciendo solo esto mucho dinero. También tenemos el club de salud, club de salud, donde vamos a ganar hasta un 50%, planes de descuento de dueños de negocio y empleados, eh, van a ganar comisiones mensuales por referidos personales y de negocio, no es, se necesita licencia, eh, vas a referir los contactos a un agente licenciado en la compañía, el agente hace la venta y tú recibes los ingresos. Estos planes de salud van a ser seducibles sin exclusiones de condiciones preexistentes. ¿Qué pasa? El ObamaCare está espectacular, pero hay personas que ganan mucho y no califican, tienen, ya no califican para el ObamaCare para el descuento ese que le da el gobierno. Entonces los premios, el pago que tiene que hacer sale muy alto y este programa en donde van a ahorrar mucho dinero, esas son las personas que podemos traer aquí, se van a ahorrar mucho dinero. Y nosotros vamos a generar ingresos, estamos hablando 25, 30, 35 dólares mensual, o cada persona depende en, el, en, el, en, el, en, el, en los pagos mensuales que tenga que hacer. Entonces, aquí aparte que usted va a ganar por los directos que trae, también hay 10 niveles de generando ingresos. Así que aquí se va a poder generar muchos ingresos también. Y ahora vamos a hablar de la tienda. Usted va a tener una tienda... Donde vamos a tener salud, eh, protección de identidad para robo, un TD salud también, por video van a poder contactar a un médico, las personas que usen estos servicios, 24 horas, monitoreo de crédito, soporte técnico de computadoras. Imagínense cuántas personas tenemos problemas con la computadoras y no sabemos arreglarla. Pues aquí, eh, usando este servicio, usted hace una llamada y lo van a ayudar a arreglar su problema de su computadora. Esto también está muy bueno. Y por ayudar a todas estas personas eh, a. A resolver sus problemas, a nosotros también nos van a pagar. Por eso vamos a tener muchos clientes y aquí en este servicio también nos van a pagar en 10 niveles. Señores, esto está increíble. Ahora aquí tenemos el liderazgo, el sistema de liderazgo. Y bueno, ya aquí esto es para los líderes que lleguen a tener 10.000 Titanium o platino, una organización bien grande, van a poder participar en el 5% de la ganancia de la compañía. Acuérdense que hasta venir 30 de este mes tenemos para los fundadores. Y ahora voy a hablar del sistema de mercadeo. Este sistema que usualmente el Nuevo Marketing uno tiene... Para ayudar a las personas hay que ir a hablar con ellos. Pero este sistema de mercadeo va a hacer este trabajo por ti. Tú solo vas a buscar el nombre, apellido de esta persona, le vas a enviar un mensaje de texto con este sistema de mercadeo y esa persona por 30 días le va a enviar mensajes, le va a responder sus preguntas... Y le va a informar sobre el arreglo de crédito, sobre las ganancias de, del network, los ahorros, en la, los ahorros que puede tener. Todas esas cosas, este sistema lo va a hacer para ver la necesidad de la persona y va a inscribir las personas por usted. Así que esto yo nunca me lo había regalado. Esto tiene un valor de más de 50 dólares, a veces hasta 75 dólares mensuales que pagar por uno de estos sistemas. Pues la compañía te lo está dando de gratis para todos los platinos y todos los titanios. Por eso es muy importante subir a platino, titanio. Esto va a salir en una semana aproximadamente, una o dos semanas. Ya vamos a tener este sistema trabajando para nosotros. Y muchas personas van a estar entrando en el negocio por el sistema. Así que, bueno, la diferencia entre el titanio el titanio va a tener... 10 páginas de captura gratis y el platino va a tener 4 páginas de captura gratis. Pero bueno, los dos van a tener este sistema trabajando para nosotros. Estas dos personas que eh, ayudando a muchas personas a entrar en el negocio, a ahorrar dinero y a generar ingresos, eh, Daniel se ganó 8 mil dólares su primer mes y Kirsty se ganó 7 mil dólares su primer mes. Así que señores, si usted se pone a trabajar duro en un mes, usted puede generar buenos ingresos. También la compañía te paga por bitcoins. Usted tiene la opción de que te envíe una tarjeta de débito y te pagan esa tarjeta, te pagan a tu cuenta de banco o te pagan por bitcoins. Es la opción. Así que eh, esto es también espectacular y principalmente para muchas personas que, el, que tienen, que le encanta recibir bitcoins. Y bueno, ya si quieres ahorrar dinero, si quieres ganar dinero, pues no pierdas más tiempo, únete ahora mismo, posiciónate. Es muy importante posicionarse. Recuerda que hay una matriz forzada que estamos comenzando con el, el grupo hispano. Van a entrar cientos de personas en nuestro equipo y este es el momento de posicionarse. La compañía se está reforzando ahora en los Estados Unidos después vamos a ir internacional en grande con todo el sistema de, de ahorros en hoteles, eh, condominios y también ahorros. Ya hay algunos países que ya se pueden ahorrar en distintas tiendas, distintos productos. Así que es el momento de posicionarse y ser parte de la historia. Así que, con esta sala le digo, bienvenido a Saving Highway Global. Usted decide si quiere entrar con 20, 100 platino o 199 dólares titanio. Asegúrese que el sponsor sea la persona que lo invitó para que no cometa un error. Complete toda la aplicación y una vez más, bienvenido a Saving Highway Global. Muchas gracias y que tengan un excelente día.